La etapa de Petubea es una etapa enfocada a alumnos con necesidades educativas especiales mayores de 16 años, que o bien provienen de nuestro centro, de la etapa de básica o de otros centros. Consta de un ciclo de dos años que siempre puede ser ampliable dependiendo de si las necesidades del alumno lo requieren. En nuestras clases la ratio suele ser de 8 o 9 alumnos y contamos con un múltiples profesionales. Nuestro principal objetivo es desarrollar las capacidades del alumno en todos sus ámbitos, físicos, cognitivos, afectivos o sociales, promoviendo siempre al máximo su autonomía personal y su inclusión social. Vale. En el ámbito de orientación y formación profesional ofrecemos el taller de encuadernación, en el cual se promueve el desarrollo de actitudes y habilidades laborales, en este caso relacionados con la encuadernación artesanal. Mi signo es este, me llamo Antonio y yo soy especialista de lengua de signos en PTVA. Nuestros alumnos de PTVA son alumnos con diversidad funcional y les enseñamos a través de imágenes, fotografías, que, est que estén relacionadas con cuentos, cuentos sencillos y con lengua de signos. Son cuentos básicos, sencillos... y que la comunicación aprendamos a comunicarnos a través de turnos y esa comunicación sea y ese contacto conmigo es a través de la lengua de signos para que poco a poco vayan mejorando y progresando. El uso de los Chromebooks que hacemos en el aula está integrado con el resto de aprendizajes que se desarrollan en la misma. No queremos que sea un aprendizaje individual sino interacción entre los alumnos. Nuestros objetivos, uno de los objetivos es favorecer la autonomía, que puedan tomar sus propias decisiones. Simplemente a la hora de elegir, por ejemplo, una canción, realizar una actividad interactiva, o ver un vídeo que les guste. También pretendemos que en esa eh, autonomía puedan desarrollarse eh, otras capacidades y habilidades. Por ejemplo, eh, a la hora de interactuar e interaccionar con los demás, entre ellos. También. Por ejemplo, hemos creado un grupo de Hangouts para que puedan comunicarse entre ellos. Trabajamos el correo electrónico para que se envíen también información y también realizamos videollamadas. Y por último, creemos que es muy importante que todos esos aprendizajes vayan encaminados hacia el, el fomento de un ocio compartido también. Entre ellos, que lo pongan en práctica aquí para poder ponerlo en práctica fuera.